Bueno, entonces, habíamos visto que la Lagrangiana era una función que dependía de la coordenada generalizada, de la velocidad generalizada y del tiempo, y esa función era la energía cinética menos la energía potencial del problema. Y entonces, las ecuaciones de Lagrange nos quedaban la derivada respecto del tiempo de la parcial de la Lagrangiana respecto de la velocidad generalizada, igual a la parcial de la lagrangiana respecto de la coordenada generalizada. Entonces, eh, el otro día estuvimos viendo problemas y el primero que vimos fue la máquina de Atwood, ¿no? Donde lo que tengo son dos masas, M1 y M2, que cuelgan de una polea y están unidas por un hilo, ¿no? Que tiene longitud L, que es X1 más X2. Entonces, la energía cinética es pues, la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2, y la energía potencial es la energía potencial de la partícula 1 menos la energía potencial de la partícula 2. Entonces, mi función lagrangiana pues, va a ser la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, va a ser un medio de M1X1 punto cuadrada más un medio de M2X2 punto cuadrada más M1GX1 más M2GX2. Pero me doy cuenta que tiene una constricción el problema y eso es, lo, eso es a lo que se refiere Lagrange para encontrar sus coordenadas generalizadas. Y entonces dice, la, la, la constricción que yo tengo es que la, que la suma de X1 más X2 es L. Eso quiere decir que yo puedo escribir a X2 en función de X1 y si lo derivo, pues voy a tener que X2 punto va a ser menos X1 punto y X2 punto cuadrada va a ser X1 punto cuadrada. Si yo sustituyo estas condiciones en la lagrangiana que tenía aquí, pues aquí en lugar de X2 punto cuadrada voy a poner X1 punto cuadrada, y en lugar de X2 voy a poner L menos X2, y como lo que tengo que sacar son derivadas parciales respecto de X1, que va a ser mi coordenada generalizada, pues entonces la lagrangiana va a ser la lagrangiana, L', que es t menos b, más un pedacito que va a ser eh, m, eh, más una constante que va a depender de la distancia, de, de L. Entonces, si yo saco la parcial de la Lagrangiana respecto del tiempo, pues me va a quedar, respecto de, x, de x1 x punto, me va a quedar m1 más m2 x1 punto. Ahora voy a sacar la derivada respecto al tiempo de la parcial de la Lagrangiana respecto de la velocidad generalizada, pues eso me va a quedar M1 más M2, X1, dos puntos. Y si saco ahora la parcial de la Lagrangiana respecto de la coordenada generalizada, X1 me va a quedar M1 menos M2G, ¿no? Entonces, de ahí lo que voy a tener es que tengo que igualar esto a esto y puedo despejar a X1, dos puntos, y entonces X1, dos puntos va a ser m1 menos m2 entre m1 más m2 por g. Y de ahí puedo encontrar x2, 2 puntos, porque x2, 2 puntos sería, como x2 punto es menos x1, x1 punto, pues sería el, el ponerle un menos a, a x1, 2 puntos. O sea, sería menos M1 menos M2, entre M1 más M2G. Y entonces ya tengo resuelto todo mi problema. Y es lo mismo a lo que llegué para el caso de, de la máquina de Atwood cuando lo hicimos a la Newton. Entonces ahora pensemos que lo que tengo es una máquina de Atwood doble. ¿Qué quiere decir que sea doble? Que ahora de la primer polea cuelga una masa M1, cuelga una segunda polea de masa M2, cuelga de la polea M2, una masa M3 y una masa M4. Y entonces, y tengo como constricciones, dos constricciones. Una es que el hilo este es una constante y otra es que el hilo este es una constante. Entonces, las constricciones, pues va a ser que X1 más X2 sea L1. Ahora, ¿cómo calculo cuánto mide este hilo? Pues este hilo, si aquí tengo... X3 medido desde el centro de la polea, aquí tengo, si pusiera X3 más X4, pues le tendría que restar a X4, X2, y a X3 le tendría que restar X2. Entonces me va a quedar que X3 más X4 menos 2X2 es L2, y esas van a ser mis ecuaciones de construcción. La Lagrangiana, pues es la energía cinética de la 1, de la 2, de la 3, de la 4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 más m1gx1, más m2gx2, más m2gx3, más m2gx4. Entonces, te, como tengo dos ecuaciones de construcción, entonces lo que voy a tener es que voy a tener dos coordenadas generalizadas. De la primera digo, pues x2 es l1 menos x1. Y de la segunda, pues escojo x4. Y x4, pues va a ser l2, e, L, l2 más x4 me queda acá más 2, aquí, me, aquí está mal, es más 2X1 menos 3X3 más 2L1, ¿no? Entonces voy a tener que X4 es menos 2X1 menos X3 más una cierta constante. Entonces, puedo calcular cuánto vale X2 punto cuadrada de la primera, ¿no? De aquí saco X2 punto es menos X1 punto, entonces X2 punto cuadrada es X1 punto cuadrada. Y de la segunda tengo que x4 punto cuadrada es 4x1 punto cuadrada más, aquí, más x3 punto cuadrada más 2 más el doble producto de estas dos, que sería 4x1, x2, x1, x3, perdón. Entonces, si lo sustituyo en la ecuación de arriba, pues ahora me va a quedar... Que M1 más M2 entre 2 más 2M4X1 punto cuadrada más M3 más M4 entre 2X3 punto cuadrada más 2X1 punto X3 punto más M1 menos M2 menos 4M4GX1 más M3 menos M4GX3 más la constante que depende de las L, ¿no? Entonces... Eh, entonces, voy a sacar, tengo dos coordenadas generalizadas, a la X1 y a la X3. Entonces, voy a sacar la parcial de la Lagrangiana respecto de la velocidad generalizada 1, que es M1 más M2 más 4M4 de aquí, por X1 punto más, como aquí también tengo, a X1 punto más 2M4X3 punto. Ahora tengo que sacar la derivada respecto al tiempo de la parcial de la Lagrangiana respecto de, X3, de x1 punto y me va a quedar x digo m1 más m2 más 4 m4x12 puntos más 2 m4x32 puntos. Y ahora tengo que sacar la parcial de la Lagrangiana respecto de x1 y solo la tengo aquí, entonces me va a quedar m1 menos m2 menos 2 m4. ¿Por qué? Entonces mi ecuación... La primera ecuación de Lagrange que voy a tener, que va a ser para X1, va a ser M1 más M2 más 4M4 por X1, dos puntos, más 4M4X3, dos puntos, igual a M1 menos M2 menos 4, menos 2M4 por G, ¿no? Ahora tengo que sacar la de la siguiente, y la siguiente pues es la parcial de la Lagrangiana respecto de X3, que es la otra coordenada generalizada. Entonces, me va a quedar? La parcial de la Lagrangiana respecto de X3 punto, pues la tengo aquí, que va a ser M3 más M4 por X3 punto. Y aquí también tengo X3 punto, me va a quedar más 2M4X1 punto. Y ahora saco la derivada de la parcial de la Lagrangiana respecto de la velocidad generalizada 3 y me va a quedar M3. M, 3 más M4 por X3, dos puntos, más 2M4X1, dos puntos. Y ahora saco la parcial de la Lagrangiana respecto de la coordenada generalizada 3, y me va a quedar, solo la tengo aquí, M3 menos M4G. Entonces, la otra ecuación me va a quedar M3 más M4X3, dos puntos, más 2M4X1, dos puntos, igual a M3 menos M4, ¿por qué? Y tengo dos ecuaciones. Esta y esta, ¿no? Que es la misma. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues sustituyo de un encuentro, por ejemplo, x3, dos puntos, porque son dos ecuaciones esto acopladas. Aquí tengo x3, dos puntos, y x1, dos puntos, y aquí tengo x1, dos puntos, y x3, dos puntos. De aquí despejo, por ejemplo, x3, dos puntos, la sustituyo aquí, y entonces tengo una ecuación que solo va a depender de x1, dos puntos, y al revés. Entonces, puedo resolver el, el problema. Integro y lo resuelvo. ¿Qué pasa en el campo, del campo de un campo central? En el problema, si yo tengo que, que tengo una partícula que solo se mueve en un plano, en el plano XY, y la partícula P está, eh, lo que tiene es una fuerza central dirigida al centro de la trayectoria, o sea, R y phi es el ángulo que forma con el eje de las X, entonces mi lagrangiana pues la vamos a escribir en coordenadas polares. Y la energía cinética en coordenadas polares es un medio de la masa por r punto cuadrada más r cuadrada fi punto cuadrada menos la energía potencial que depende de r que no sé cuánto valga. Entonces voy a tener dos, dos esto, dos, ¿cómo se llama? Dos coordenadas generalizadas, a la r y a la fi. Entonces... Primero voy a sacar la parcial de la lagrangiana respecto de R punto. Y la parcial de la lagrangiana de respecto de R punto me va a quedar MR punto. La derivada respecto al tiempo de la parcial de la lagrangiana respecto de R punto me va a quedar MR dos puntos. Y la parcial de la lagrangiana respecto de R, pues aquí tengo a R, entonces me va a quedar MR fi punto cuadrada menos la parcial de BDR respecto de R, que es la fuerza. Entonces, la o, entonces lo que me va a quedar es, si yo igualo esto a esto, pues lo puedo escribir como R que multiplica, M que multiplica R dos puntos, este lo paso para allá, R fi punto cuadrada igual a la fuerza, ¿no? Y esta va a ser mi ecuación esto, en R. Ahora vamos a ver la ecuación en fi. Tengo la parcial de la Lagrangiana respecto de fi punto, me va a quedar MR cuadrada fi punto. Pero me doy cuenta de una cosa, que φ no aparece como coordenada generalizada. Entonces, sé que la derivada respecto al tiempo de la parcial, como la parcial de la lagrangiana respecto de fi va a valer cero, eso quiere decir que la derivada respecto al tiempo de la parcial de la lagrangiana respecto de fi punto, pues tiene que valer cero, y eso quiere decir que m r cuadrada φ punto es una constante. Entonces lo que tengo es que MR cuadrada fi punto es L y es una constante. Entonces, cuando no aparece una coordenada generalizada en la, en, la, en la lagrangiana, se dice que esa coordenada es ignorable. Y entonces vamos a tener un ímpetu generalizado que va a ser una constante. Entonces, ahora vamos a pensar que tengo el mismo problema, pero un cuerpo que está sujeto ahora a un campo central también que, de, eh, que depende de R y estoy en tres, en, en tres dimensiones. Entonces, tengo aquí a P, tengo teta que es el ángulo que forma R con Z, tengo a phi que estaría aquí y tengo a, a R que sería la otra variable. Entonces, lo que tengo es... Que yo X la puedo escribir como R seno teta coseno phi Y la puedo escribir como R seno teta seno phi y Z la puedo escribir como R coseno teta, ¿no? Entonces lo que voy a sacar es la energía cinética en coordenadas esféricas que la podía haber buscado. Entonces tengo X punto, pues aquí tengo tres variables, a R, a teta y a phi entonces tengo que derivar esto respecto de R, de teta y de phi Y entonces tengo que X punto vale esto. Igual aquí tengo que Y depende de tres variables, tengo que derivar respecto de R, de teta y de phi, y entonces tengo esto, y Z en este caso solo depende de dos variables, y tengo que derivar respecto de R y de teta, y entonces lo que me va a quedar es, eso es lo que vale Z punto. Si yo elevo al cuadrado X punto cuadrada más Y punto cuadrada más Z punto cuadrada, a lo que llego es a un medio, esto lo elevan al cuadrado, me va a quedar un medio de M, R punto cuadrada más R cuadrada teta punto cuadrada más R cuadrada seno cuadrado teta phi punto cuadrada. Menos el potencial, esta va a ser la Lagrangiana del sistema. Entonces me doy cuenta que tengo tres variables, a la, tres coordenadas generalizadas, a la R, a la teta y a la phi Entonces voy a tener tres ecuaciones. La primera va a ser la parcial de la Lagrangiana respecto de R punto, de la velocidad generalizada. Y esto me va a quedar MR punto, porque solo tengo R punto aquí. La derivada respecto al tiempo de la parcial de la lagrangiana respecto de R punto me va a quedar MR dos puntos. Si saco ahora la parcial de la lagrangiana respecto de R a R la tengo aquí. Entonces me va a quedar MR teta punto cuadrada. Y la tengo aquí, me va a quedar MR seno cuadrado de teta fi punto cuadrada. Y la tengo aquí me va a quedar menos la parcial de BDR respecto de R, que es la fuerza. Entonces, lo que tengo es que MR dos puntos va a ser igual a MR teta punto cuadrada más MR seno cuadrado teta phi punto cuadrada más FDR. Entonces, FDR va a ser M que multiplica a R dos puntos menos R teta punto cuadrada menos R seno cuadrado teta phi punto cuadrada. Y esa va a ser la fuerza. Ahora vamos a calcular la parcial de la lagrangiana respecto de teta punto. Teta punto la tengo aquí, entonces me va a quedar m r cuadrada teta punto. Luego tengo que sacar la derivada respecto al tiempo de la parcial de la lagrangiana respecto a teta punto, que me va a quedar m r cuadrada teta dos puntos, pero como r también varía con el tiempo, me va a quedar 2 rr punto teta punto. Y ahora tengo que sacar la parcial de L respecto de teta, y a teta la tengo aquí. Entonces voy a sacar la parcial de L respecto de esto, y me va a quedar m r cuadrada seno teta coseno teta fi punto cuadrada. Eso quiere decir que si le quito la m aquí, la m aquí me va a quedar que r cuadrada teta dos puntos más 2 r r punto teta punto tiene que ser igual a r cuadrada seno teta coseno teta fi punto. Entonces, de esta ecuación puedo sacar a r factor común r que multiplica a r teta dos puntos más 2 r punto teta punto menos r seno teta coseno teta fi punto cuadrada igual a cero. Me doy cuenta, R no puede valer cero, y entonces lo que tiene que valer cero es lo que está aquí adentro. O sea, la segunda, lo que me va a quedar es R teta dos puntos más dos R punto teta punto menos R seno teta coseno teta fi punto cuadrada, eso debe de valer cero. Y me queda la tercera, que es la parcial de la Lagrangiana respecto de fi punto. Y fi punto la tengo aquí, entonces me va a quedar un medio de r cuadrada, seno cuadrado, el 2, con el 2 me van, entonces me va a quedar MR cuadrada, seno cuadrado, teta, phi punto cuadrada phi, phi punto. Y me doy cuenta que la lagrangiana no depende de phi. Eso lo que quiere decir es que la parcial de L respecto de phi tiene que valer cero Y por lo tanto, esto tiene que ser una constante, o sea, p phi, va a ser MR cuadrada seno cuadrado teta fi punto igual a L igual a constante. Y entonces tengo tres ecuaciones. Una que es MR dos puntos menos R teta punto cuadrada menos R seno cuadrado teta fi punto cuadrada es F de R. Otra que es R que multiplica a r teta dos puntos más 2 r punto teta punto menos r seno teta coseno teta fi punto cuadrada igual a cero, y la última que es m r cuadrada seno cuadrado de teta fi punto que es l de la segunda lo que me puedo dar cuenta es que teta punto que teta tiene que ser constante o sea teta tiene que valer pi medios no y entonces lo que tengo es que si teta vale pi medios voy a tener que en, si lo sustituyo aquí, me va a quedar m r dos puntos, la derivada de pi medios es cero, y esto me va a quedar la derivada, de, digo, el seno de pi medios es uno, y me va a quedar r dos puntos menos r RF, fi punto cuadrada igual a f de r. O sea, de donde fi punto, y sé que fi punto es l entre m cuadrada. Entonces, puedo calcular f de r... Que me va a quedar mr dos puntos menos L cuadrada entre mR cúbica, de r, ¿no? Bueno. Entonces, en el, tengo ya una función que depende de R y que tendré que integrar. ¿Qué, casa, ¿Qué pasa para el péndulo simple? En el péndulo simple, nuevamente me conviene usar coordenadas polares. Esta es la longitud del hilo, esta es la masa, entonces sobre ella lo que tengo es el peso, y este es el ángulo phi. Entonces, la energía cinética en coordenadas polares es un medio de m r punto cuadrada más r cuadrada phi punto cuadrada, pero en mi caso, r es l y es constante, o sea, como r es constante, r punto vale cero, y por tanto, la energía cinética es un medio de m l cuadrada phi punto cuadrada. La energía potencial va a ser... Cuando estoy aquí, voy a tomarla como cero. Entonces, tengo que escribirla como MGL 1 menos coseno de phi, porque cuando phi vale 0 esto vale 1 menos 1, entonces la energía potencial vale cero. Entonces, la lagrangiana de mi sistema va a ser un medio de ML cuadrada phi punto cuadrada menos MGL 1 menos coseno de phi. Entonces, me doy cuenta que solo tengo una coordenada generalizada, que es la phi. Entonces, la parcial de la Lagrangiana respecto de phi punto, pues solo tengo phi punto aquí, me va a quedar ml cuadrada phi punto. La derivada respecto del tiempo de la parcial de la Lagrangiana respecto a phi punto, me va a quedar ml cuadrada phi dos puntos. Y la parcial de la Lagrangiana respecto de phi, pues esto es cero, y aquí me quedaría mgl coseno de phi, su derivada sería menos MGL seno de phi. Entonces, lo que voy a tener es que m l cuadrada phi dos puntos debe ser igual a menos MGL seno de phi, o sea que phi dos puntos va a ser igual a menos G entre L seno de phi, o sea, phi dos puntos más G entre L seno de phi tiene que valer cero, que es el problema que ya resolvimos. Vamos a pensar que tengo un péndulo esférico. ¿Qué es un péndulo esférico? Un péndulo esférico ahora es un péndulo que está girando en una esfera. Entonces, aquí lo que tengo es una barra rígida y aquí tengo a mi masita y aquí tengo el peso. Entonces, los ángulos que tengo son θ y φ y obviamente como la barra es rígida, R también es igual a L y es una constante. Eso quiere decir que voy a tener dos grados de libertad de mi problema. Entonces, nuevamente las en coordenadas esféricas que ya las habíamos visto, es un medio de m r punto cuadrada más r cuadrada teta punto cuadrada más r cuadrada seno cuadrado teta fi punto cuadrada. Como r punto vale cero, entonces, y aquí tengo l cuadrada y l cuadrada, esto me va a quedar un medio de m l cuadrada teta punto cuadrada más seno cuadrado teta fi punto cuadrada. Y la energía potencial, pues va a ser MgL coseno de teta. Entonces la lagrangiana pues, va a ser un medio de ml cuadrada teta punto cuadrada más seno cuadrado teta fi punto cuadrada menos mgl coseno teta. Entonces tengo dos, dos coordenadas generalizadas, la teta y la fi. Entonces la parcial de l respecto de teta punto me va a quedar ml cuadrada teta punto. La derivada respecto del tiempo de la parcial de la Lagrangiana respecto a teta punto me va a quedar ml cuadrada teta dos puntos. La parcial de la Lagrangiana respecto de teta, pues me va a quedar, aquí tengo a teta, ¿no? Entonces me va a quedar ml cuadrada seno teta coseno teta fi punto cuadrada y aquí tengo a teta más mgl seno teta. Entonces, mi primera ecuación de movimiento va a ser ML cuadrada teta dos puntos igual a ML cuadrada seno teta coseno teta fi punto cuadrada más MGL seno teta. Vamos a ver qué pasa con, con, la, con la otra. Entonces, esta es la, la primera ecuación, dividiendo entre ML cuadrada. Entonces, ahora esto voy a calcular la parcial de la Lagrangiana Respecto de phi, fíjense, respecto de phi, a phi no la tengo como coordenada eh, generalizada, entonces phi es ignorable. Eso quiere decir que la parcial de la lagrangiana respecto de phi va a valer cero. Que valga cero quiere decir que tengo pues un ímpetu generalizado y lo único que voy a tener que calcular es la parcial de la lagrangiana respecto de phi punto, que va a ser M L cuadrada seno cuadrado de teta fi punto. Entonces, lo que tengo es que P fi, que es la coordenada la, el ímpetu generalizado, va, eh, va a ser ml cuadrada seno cuadrado de teta fi punto. O sea que esto va a ser una constante. Entonces, las dos ecuaciones que tengo son teta dos puntos menos seno teta coseno teta fi punto cuadrada, Menos G entre L seno teta igual a cero, y ML cuadrada seno teta fi punto va a ser Pfi. Si yo calculo la energía del sistema, la energía del sistema va a ser la energía cinética que ya la tengo, que es un medio de ml cuadrada teta punto cuadrada más seno cuadrado teta fi punto cuadrada, para saber qué es lo que va a hacer este péndulo, más la energía potencial que es MgL coseno teta. Y sé que Pfi es constante, o sea que ml cuadrada seno cuadrado teta, fi punto es constante, o sea que fi punto es P fi entre ml cuadrada seno cuadrado de teta. Si sustituyo fi punto aquí, me va a quedar que la energía va a ser un medio de ml cuadrado teta punto, más un medio de ml cuadrado seno cuadrado de teta, por phi punto cuadrada que va a ser pfi cuadrada entre m cuadrada l cuarta seno cuarto de teta más mgl coseno teta. Entonces, esto me va a quedar un medio de ml cuadrada teta punto cuadrada, que va a ser la energía cine, una energía cinética, más, aquí voy a tener pfi, Fíjense, quito una M, quito una, una L cuadrada, quito un seno cuadrado, entonces me va a quedar pfi cuadrada entre 2ML cuadrada seno cuadrado más MGL coseno teta. Todo esto solo depende de teta. Entonces, igual que lo hacíamos en el caso ante, cuando, cuando tratábamos los problemas de de fuerzas centrales decíamos, es como si tuviera un potencial virtual, y mi potencial virtual es este, que depende de teta esto depende de teta punto entonces esta sería una energía cinética virtual y este sería un potencial virtual y para saber cómo se mueve pues esto nada más va a ser una cantidad positiva que le voy a sumar, entonces si yo grafico cómo va a ser el potencial, pues el potencial virtual va a ser este término es este verdecito, es MGL coseno teta. Este término, esto es una constante entre ML cuadrada, que es otra constante, o sea, es una constante entre el seno cuadrado de teta, que es esta grafiquita. Si yo sumo este, este coseno a, a esto, pues lo que me va a quedar va a ser esta línea azul. Entonces, lo que sí podemos observar es que lo que vamos a tener es que solo se va a mover entre dos ángulos. Va a estar entre teta 1 y teta 2. Y entonces, lo que voy a tener es que el péndulo se moverá entre teta 1 y teta 2. O sea, solo se va a mover en esta franja de la gráfica. Y lo que voy a tener es que entonces voy a tener que, eh, que el movimiento es periódico. Vamos a ver ahora el caso del péndulo doble. El péndulo doble, si ustedes piensan en el péndulo doble, por, por segunda ley de Newton sería complicadísimo esto resolverlo. Entonces vamos a resolverlo a la lagrar. Donde tenemos que estar muy ciertos que con un signo que nos equivoquemos o con una derivada que nos equivoquemos, se lo llevó la trampa todo. Entonces lo que tengo es ahora... Un, un hilo del cual pende una masa M1 y otro hilo del cual pende una masa M2. Tengo que el hilo 1 forma un ángulo fi 1 con la vertical y el hilo, y el hilo 2 forma un ángulo fi 2 con la vertical. X1 es la posición de la masa y Y1 es la posición de la masa M1. Y1, y, X, y X2 y Y2 es la posición de la masa M2. Las longitudes L1 y L2 son constantes. Entonces, de la figurita tengo que X1 es L1 seno de fi 1. Y1 es L1 coseno de fi1. Eso quiere decir que X1 punto es L1 fi 1 punto coseno de fi1. Y Y1 punto es menos L1 phi 1 punto seno de fi 1 y sé que la energía cinética de la partícula 1 es un medio de M1X1 punto cuadrada más Y1 punto cuadrada, o sea, es la suma de estas dos cosas al cuadrado, y aquí me va a quedar un coseno cuadrado y un seno cuadrado, o sea, va a ser un medio de M1L1 cuadrado FI1 punto cuadrada, y esta es la energía cinética de la masa 1. Vamos a ver la energía cinética de la masa 2, pues la energía cinética de la masa 2, es ahora L2 por el seno de phi2 más lo que vale eh, Y1, X1, y L2 por el coseno de phi2 más lo que vale eh, esto, eh, Y1. Entonces, lo que voy a tener es que X2 va a ser L2 seno de phi2 más X1, o sea, L2 seno de phi2 más L1 seno de phi1, y Y2 va a ser L2 coseno de fi 2 más Y1, o sea, L2 coseno de fi 2 más L1 coseno de fi 1. X1, X2 punto cuadrada, X2 punto, perdón, va a ser L2, L, L1, fi 1 punto coseno de fi 1 más L2, fi 2 punto coseno de fi 2. Y Y2 punto pues va a ser menos L1 phi1 punto seno de fi 1 menos L2 phi2 punto seno de fi 2 Y sé que la energía cinética de la masa 2 va a ser un medio de M2, X2 punto al cuadrado más Y2 punto al cuadrado. O sea, es el cuadrado de este más el cuadrado de este. Si yo elevo al el cuadrado esta y al cuadrado esta y la sumo, pues me va a quedar un medio de M2 y aquí me va a quedar L1 cuadrado, tengo coseno cuadrado más seno cuadrado, me va a dar 1, me va a quedar phi1 punto cuadrado. Si elevo al el cuadrado este, me va a quedar L2 cuadrada phi2 punto cuadrada, coseno cuadrado más L2 cuadrada phi2 punto cuadrada. Por seno cuadrado, o sea, me va a quedar L2 cuadrada, fi 2 punto. Y ahora me faltan los dobles productos. Entonces me va a quedar 2L1L2 φ1 punto fi 2 punto, eh, coseno, coseno, más 2L1L2 φ1 punto fi 2 punto, seno, seno. Y eso lo puedo escribir como el coseno, o sea, 2L1L2, coseno de fi 1 menos fi 2 por φ1 punto por fi dos puntos Entonces ya tengo la energía, la energía de la masa 2. Entonces, la energía cinética de la masa del sistema pues, es la energía cinética de 1 más la energía cinética de 2. O sea, va a ser un medio de m1 más m2, l1, l1 cuadrada, e FI 1 punto cuadrada, más un medio de m2, l2 cuadrada, FI 2 punto cuadrada, más... M2 L1 L2 coseno de phi 1 menos phi 2, phi 1 punto por fi 2 punto, ¿no? Entonces, y la energía potencial, pues va a ser menos M1 GY1 menos M2 GY2. Si sustituyo lo que vale Y1 y Y2, pues me va a quedar menos M1 GL1 coseno de fi 1 menos M2 GL1 coseno de fi 1 más L2 coseno de fi 2. O se me va a quedar menos M1 más M2GL1 coseno de fi 1 menos M2GL2 coseno de fi 2 Y entonces ya puedo escribir mi, mi Lagrangiana. Y mi Lagrangiana pues va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, ¿qué tendría, qué tengo que hacer? Pues sacar la parcial de la Lagrangiana respecto de... Fi 1 punto. La parcial de la lagrangiana respecto de fi 1 punto, aquí tengo a fi 1 punto y aquí tengo a fi 1 punto. Entonces aquí me va a quedar m1 más m2, l1 cuadrada, fi 1 punto. Y como tengo aquí a fi 1 punto, me va a quedar más m2, l1, l2, coseno de fi 1 menos fi 2 por fi 2 punto. ¿no? Y ese va a ser mi primer ímpetu generalizado. Ahora voy a tener que sacar la derivada de este. Si derivo este, pues me va a quedar M1 más M2 L1 cuadrada, fi 1, dos puntos, menos M2 L1 L2, seno de fi 1 menos fi 2, ¿no? Por la derivada de esto, que va a ser fi 1 punto menos fi 2 punto, por fi 2 punto. Y ahora voy a derivar este. Entonces me va a quedar más M2, L1, L2, coseno de phi1 menos phi2, dos, phi2 dos puntos. Si saco la parcial de la Lagrangiana respecto de, de esto, de, de, de phi1, pues lo que me va a quedar es menos. ¿Dónde tengo phi1? Phi1 la tengo aquí y la tengo aquí. Donde va a quedar menos M2 L1 L2 seno de phi 1 menos phi 2 phi 1 punto phi 2 puntos, menos M1 más M2 G L1 seno de phi 1. Y entonces, la primera ecuación de Lagrange va a ser esto igual a esto. O sea, ahí si quiero paso esto del otro lado y entonces me va a quedar m1 más m2 l1 cuadrada fi1 dos puntos menos m2 l1 l2 seno de fi1 menos fi2 fi2 punto fi2 punto cuadrada más m2 l1 l2 coseno de fi1 menos fi2 fi2 dos puntos más m1 más m2 gl l1 seno de fi1 porque aquí hay términos que se me van el el fi1 por fi, dos puntos se me va con este que tengo aquí. Entonces, ahora vamos a calcular la, el, el, el segundo ímpetu generalizado.